Yo soy Eugen. bienvenidos a un nuevo video. Sí, este video es de patinetas eléctricas. Y bueno, no hay video donde no me pidan los comentarios que haga videos sobre patinetas eléctricas. Y hoy es ese día, hoy vamos a probar. El rango que tiene mi patineta eléctrica ¿Qué tanto puedo viajar con mi patineta eléctrica? Vamos a tratar de acabarnos la pila en un solo día Y también voy a estar contestando las preguntas más frecuentes que me hacen Ya sea en los videos o en la vida real cuando me ven la patineta Vamos a aprovechar que hoy tengo bastantes cosas que hacer No os hable más, vamos a ello ¡Pah! Y bueno, lo primero que tenemos que saber con este tipo de vehículos eléctricos personales es que hay que llevarse el cargador. Y más cuando piensas acabarte la pila de la pila. <risa> Entonces en tu mochila siempre vas a cargar tu cargador y también vas a llevarte repuestos para tus bandas porque es común que se rompan eh, para eso son, para que se rompan y no se descomponga el motor. Y también traes herramienta para desarmar la patineta por cualquier eh, avería. Eso nos obliga a llevarnos una mochilita siempre que vamos a hacer un viaje un poquito largo. Y bueno, la pregunta que me hacen casi todos es ¿por qué no te compraste mejor una moto? En esta patineta yo puedo ir tan rápido como una motocicleta. Pero tiene la ventaja de que si me canso, me puedo subir al metro, pedir un taxi, pedir un y me puedo subir sin ningún problema otra preocupación que tiene la gente es de qué tan segura es la patineta es súper segura y bueno ya llegamos a la estación del metro no me dijeron nada en el metro bueno en la entrada del metro ahorita vamos a entrar al vagón ahorita ya se va este vamos a agarrar el que sigue nos vamos a separar aquí en los puntos de sana distancia para después meternos y juntarnos todos adentro del metro. Una medida que yo siento que pues no sirve aquí en el metro por lo menos. Algo que me preguntan mucho es cuánto pesa esta cosa. Pesa más de 7 kilos. Sí, es pesado si la si estás cargando por un periodo extendido de tiempo. Pero el chiste es que no la estés cargando, sino que ya te está cargando a ti. Eh, también si se fijan aquí tiene unas cosas de colores ahí no tiene lija esto que se ve aquí del color negro es lija una lija normal y se la puse porque me estaba rompiendo la ropa ¿no? eso aquí estaba rozando mi ropa y toda mi ropa estaba rota de esos, de esos lugares entonces me hice esa pequeña invención de vinil con impresión con un diseño bonito, de hecho la estuve vendiendo en Estados Unidos, pero el costo del envío de aquí de México a Estados Unidos le dio una torre al negocio, pero sí vendí varias, muy práctica para que no te rompas tu ropa. Y para los que se preocupen de que está sucia la patineta, que no debería de estar tocando nada, nunca toca nada, lo único que toca eh, o tiene contacto con el metro es la parte de hasta abajo, la puntita de hasta abajo, las llantas y todo eso. Procuro que no toquen nada. Y de hecho, así como la tengo, la puedo usar para nivelarme también. Así ya no me agarro de, de los tubos. Ahí viene ya el metro. Y bueno, ya salimos del metro. Ahorita vamos a ver a un amigo que está teniendo problemas con su propia boosted board lo voy a ver afuera de mi oficina en la agencia espacial y después vamos a ir a visitar a nuestros amigos de theshopping.com que de hecho estas patinetas están hechas para ir rápido la gente que tiene de estas sin motor las usa para bajar por las carreteras y van hasta 100 kilómetros por hora entonces estas están hechas para ir súper súper rápido sin ningún problema su velocidad máxima de esta es de 35 kilómetros eh, sí he ido un poquito más rápido en algunas bajadas pero la verdad es que no se siente que vas tan rápido otra de las cosas que me dicen mucho es de hecho es lo primero que me dicen cuando les digo que si no la quieren probar me dicen no necesitas mucho equilibrio para andar en esta cosa que no es más porque no te compraste un scooter eléctrico de esos que puedes rentar en muchas partes de la ciudad y la verdad es que no, no necesitas mucho equilibrio de hecho la patineta te puede subir encima de ella y si está parada no tienes problemas de hecho si va caminando bueno si va avanzando tampoco tienes problemas lo único que tienes que hacer es ir parado no es lo mismo con las, con los scooters eléctricos los scooters eléctricos al tener nada más dos llantas sin sí necesitas tener un poquito de equilibrio y de hecho se vuelven un poquito inestables cuando empiezas a ir un poquito más rápido el manubrio se te empieza a mover y de hecho a mí se me hacen más peligrosos los scooters que una patineta, de hecho estas están hechas y mucha gente las usa sin motor las usan en las bajadas de las carreteras y agarran velocidades de hasta 100 kilómetros por hora en patinetas como esta que se llaman que se llaman patinetas largas o longboards en inglés ahora, ¿cuáles son los peligros reales de andar en una patineta eléctrica en la ciudad de México? lo principal es estarte cuidando de la gente que no respeta entre ellos son los, bici, los de las bicis los taxis también son bastante, aventan bastante el carro y más porque no saben, piensan, cuando ven a alguien en una patineta piensan que va lento. Entonces la gente se desespera y, y de hecho a mí me han aventado más veces la bicicleta la gente que va en la ciclovía que los que van en carro. Pero ya que se dan cuenta que vas más rápido que ellos, pues ya le, le bajan un poquito a, a, su, a su frustración. El enemigo natural de la patineta eléctrica son las piedritas y la, y, la, y la arena Si tú te encuentras un lugar donde hay muchas piedritas o arena es, y vas medio rápido es 90% seguro de que te vas a caer Es como si empezaras a andar en una pista de hielo Los baches y los hoyos en la ciudad también son un peligro pero si vas atento no hay, no hay nada que no puedas esquivar Y por ejemplo aquí donde hay tráfico tú vas hasta más rápido que las motocicletas. Hay lugares donde las motocicletas no pueden andar y yo por, por ser un poquito más delgado no, no tengo problemas al pasar. Y no tener moto, no tener bici Porque me lo puedo meter A mi oficina A mi trabajo No hay ningún lugar donde me hayan prohibido entrar Ni el metro Y bueno, en lo que llega Mi amigo Vamos a pasar a mi oficina Rápidamente Ahorita obviamente no hay nadie Porque pandemia, esta es mi oficina Y este es mi llavero raro ¿Cuál llave es? Este llavero está muy bonito, me gusta porque no, no hace ruido ni nada y está muy, muy práctico. Aquí abajo me va a esperar mi amigo ahorita que llegue. Voy a hacer un tour rapidísimo de la oficina. Aquí se, se sientan pues toda la gente. Aquí de repente están diseñando satélites, comunicándose con la NASA para ver este, todos los acuerdos que que están haciendo, acá está, esta es la al lado de mi oficina, es la oficina del director de, no me acuerdo bien su cargo, pero es el que se encarga de comunicación con escuelas y difusión de educación y todo eso, aquí está apagado pero son los servidores, ahí se alcanzan a ver algunas lucesitas. Ya llegó mi amigo, miren, desde aquí se alcanza a ver su pequeña persona y su patinetita. Me da tentación tu patineta en la calle. Esta es la de él. ¿Dónde es? Es, ¿Son las mismas? Son las mismas, pintadas. ¿Y las de abajo? eso sí es impreso 3 d ¿Tú me hiciste, no? Ajá, ah, pero ya vi, me ha durado un chingo esta. Es material flexible, mira, tócalo. ¡Ah, nomás! Cientos dólares. Está bien. Pero la última, la que mostré. Lo que más me gusta de lo que le he modificado es la parte de, de medio, porque eh, teniendo lija en medio Cuando la cargas Te, te raspabas toda la ropa y Siempre andaba con todo este lado roto de, Del pantalón Y de un poquito de, de la gordura de acá Y también me gusta este protector de aluminio Que tiene en la parte de abajo Este me protege la madera De todas maneras me tardé como tres meses En comprarlo y pues si sí, está un poquito abierta Él se ve que la cuida bastante Por ahí se puede ver el daño de, por, de cuando la apoyan el piso Las pie, diferentes piedritas que le van gastando la madera También tiene unas llantas un poquito más grandes Estas me parece que son de 83 milímetros Estas son de 90 y tantos Ayuda un poquito pues en los hoyitos Todo eso tienes un poquito más de control y La parte de abajo está casi igual Nada más aquí tiene una estampita de fibra de carbono Le pinté los, los protectores de, de aluminio Igual allá arriba pero en sí todo es igual, aparte de las llantas y tiene estos protectores de... aquí abajo tiene, tiene el aluminio que sostiene los motores él tiene las, de, las originales que son de un plástico duro yo siempre las traía rotas, pues México llena de piedritas entonces le imprimí unas de plástico flexible que me han durado bastante, se ve un poquito el, lo gastado por, por también las piedritas, pero me han durado mucho más que estas porque cuando pega una piedra, esto protege y se dobla y ya no se rompe como estas que son duras y pues de ahí en fuera es pinturita y eso pero de ahí en fuera es la misma patineta ah, también le dejé aquí un poquito de pintura de plastidip de la modificación pasada porque todo esto protege de, del agua aquí abajo tiene cables eh, eh, que se meten en medio de la, de la madera igual de ese lado, por eso le dejé esta protección de plastidip y pues se ve bonito el diseño Se ve hasta como más nueva Pero es el, es el mismo año Mismo modelo y todo Y bueno, esta es la bici Creo que es marca Rose Ape. Está muy padre porque parece Tiene un diseño como que muy viejito Como de esas Motos que nada más tenían como que un, un tanque muy chiquito de gasolina y pues sus llantotas Creo que así eran las primeras Harley, no me crean El modelo es Super 73 Scout lo Pueden, pueden ver especificaciones y otros modelos de esta, de esta bici en super73.com Y bueno, qué tiene esta, esta hermosa bici que la verdad es que a mí me encantan los vehículos eléctricos Y esta trae una pila que te dura hasta 60 kilómetros de distancia va más o menos como a 35 kilómetros por hora Los mangos del manubrio están hechos de piel Muy bonito, casi se puede decir que hechos a mano Esta es, vemos cómo está la llanta La llanta de atrás está levantada Si ustedes presionan este botoncito que está aquí Va a empezar a girar esa rueda Vamos a ver, aquí le voy a dar y ahí empieza a girar la rueda También si le empiezan a dar a los pedales Como que detecta que le estás pedaleando Y empieza a girar con el motor eh, Tiene varios modos Tiene el modo eco, el modo medio y el modo high Y a la hora de frenar Aquí tiene sus frenos normales Como una bici normal Este foco está muy padre parece a ver, Vamos a ver si lo podemos ajustar Se parece a los de los Audi Que como ojo de ángel Y eh, a la hora de frenar Aquí tienen sus frenos como les digo A la hora de frenar se corta el poder del motor Obviamente no estaría mal si frenara Si el motor seguirá girando, ¿verdad? Y pues de ahí en fuera Aparte de tener un motor ahí Y tener una pila acá Pues es una bici bastante normal Con unas llantotas Costó dos mil, ¿qué? Dos mil 50 dólares 500 dólares más caro que la Mi booster Sí, quinientos dólares más cara esta cosa que esta cosa Les digo todo en dólares Porque pues todo se compró en dólares en pesos se nos, se nos infla un poquito la cosa, ¿verdad? Esta bici está increíble eh, Al rato me voy a dar unas cuantas vueltas en ella y Pero ahorita vamos a, a la fiesta, no sé qué es de YouTube Porque por lo general, bueno, casi siempre no te dicen ven Hay un evento de no sé qué, medio te explican Pero no te dicen a qué vas Bueno, ya llegamos al lugar Está más nice de lo que esperaba Vengo en unas fachas enormes me voy a dar unas vueltas a ver si me encuentro un saco o algo para comprar listo, si sí pudimos pasar fue un despapalle pero ya estamos adentro vamos a ver a qué nos encontramos ya acabamos de ver a mi amigo ahorita vamos con los de shopping y también ahorita me acordé de otro peligro que es este, muy latente con esta cosa no sé por qué algo, algo les molesta a los perros del sonido de los motores, tiene como que una frecuencia que a ellos les molesta mucho, entonces por ejemplo si hay un perro en una azotea y aunque no me vea me va a empezar a ladrar, también este, si va alguien paseando a su perro con correa es muy muy seguro que se me vaya a aventar y bueno ya los, los perros callejeros que están libres siempre me corretean, afortunadamente esta cosa acelera mega rápido y también por lo general voy un poquito encarrerado entonces por lo general no, no me alcanzan los perros pero si a ti te pasa eso con patinetas eléctricas o una patineta normal o hasta con una bici lo único que tienes que hacer es pararte y el perro va a perder el interés por ti y ya sigues tu camino y bueno ya se nos hizo de noche nos tardamos un poquito ahí en The Shopping platicando un rato de hecho me dieron una cosa que vamos a revisar en el canal es un estabilizador muy chingón de video. ahorita voy a ver hasta dónde llego con eh, con la patineta más bien, ahorita como ya es noche no voy a probar hasta dónde llego con una carga completa de la patineta porque sé que con esta carga que traigo llego hasta mi casa porque ya lo he hecho pero aquí donde se acabe la ciclovía, me voy a meter al metro ya, ¿por qué? Porque de noche sí se hace un poquito peligroso, no traigo luces, que después voy a comprar unas, no traigo luces, no me ven, no me ven los borrachos, es, es sábado, aunque ahí hay ley acá hay borrachos, entonces mejor no le voy a arriesgar. Ahorita que llega a donde les digo, vemos cuánta pila, pila le queda a la patineta y les enseño como el, todo el camino que hice para que se den una idea más o menos de qué tanto me mueve la patineta que de hecho si por ejemplo aquí es de bajada ahorita no estoy acelerando de hecho la patineta se está cargando con, con esta inercia que llevo se está recargando la pila sola la patineta en la página oficial te marca hasta en la aplicación te marca cierto, cierto kilometraje que te va a dar con la carga que le queda tú puedes ir como conduciendo de una manera que ahorres batería y de hecho hasta recuperar un poquito de batería y así llegar más más lejos básicamente la matemática es entre, entre más rápido vayas menos lejos vas a llegar y entre más lejos quieras llegar más lento tienes que ir mira, por ejemplo, este es un peligro porque yo no puedo pasar esa manguera con mi patineta entonces me tengo que parar recoger la patineta brincar la manguera seguir mi camino de hecho hay unos hay un video por ahí de un chavo que no estaba atento al camino y con una, con una manguera de ese tipo se cayó súper súper chistoso porque la patineta se quedó atorada donde estaba la, la manguera y él siguió en el aire un poquito unos cuantos segundos antes de estrellarse en el piso siempre hay que dejar pasar al peatón, si tú has leído el reglamento de tránsito, el que tiene la prioridad es el peatón, entonces donde veas un peatón queriendo cruzar, aunque no tenga la razón porque luego se pasan la, se pasa la gente y se pasa como se quiere pasar sin precaución ni nada, eso no te da derecho a aventarle el carro, la bici o la patineta, siempre el peatón tiene que estar seguro miren un beat, un Tesla beat, ya me subí en uno de esos, pero no quisieron hacer colaboración así que no hay video de eso, porque si sí lo grabé, mejor ya que me compre mi Tesla le hacemos video ahorita ahorita yo estoy yendo a una velocidad promedio como de 10 km por hora, voy muy lentito porque aparte, o sea si veo bien en la oscuridad todavía pero puede que se me escape algún hoyo algún bache entonces prefiero caerme a 10 km por hora que a 35 km por hora que si sí es una diferencia muy grande en cuanto a escala de dolor también algo que me ha evitado muchos accidentes es que la patineta acelera súper rápido acelera más rápido que cualquier moto acelera más rápido que un carro promedio, entonces cuando veo algo de peligro puedo acelerar muy muy rápido ahorita que se ponga el verde le voy a dar a todo para que vean más o menos qué tipo de aceleración trae esta patineta que es muchísima obviamente me voy a fijar que no venga ningún carro, eso es, eso es porque tiene un motor muy bueno, unas pilas muy buenas y aparte trae dos motores, un motor por cada llanta, que también yo les recomiendo que si se van a comprar una patineta eléctrica, haga, lo hagan con una que tenga motor en cada llanta Vamos a darle ¿Vieron? ¿Vieron lo rápido que aceleró esta cosa? Yo creo puedes alcanzar la velocidad máxima de la patineta Como en dos segundos En dos segundos ya vas a velocidad máxima eh, El frenado también frena bastante, bastante rápido De hecho si la presión y para prueba un botón se me acabó la pila de todo, menos de la patineta, ya no tenía pila en la cámara, ya no tenía pila en el teléfono, ya no tenía pila en ningún lado, entonces no pude seguir grabando. Y bueno, ese fue el video de hoy, ojalá les haya gustado, miren que me llegó, eh, no es por decirles pero empieza con im y termina con presora. Sí. Ya el siguiente video voy a regalar la impresora viejita que tengo La Duplicator i3 mini Participaron muy, muy, muy poquitos Así que yo creo que ya no vamos a seguir haciendo eh, de estos regalitos Porque pues no parece que no les gustó que esté regalando cosas De hecho ya voy a cambiar mi, mi iPhone por uno con más capacidad Así que se van a perder ese regalo pude haber estado todo el día en la patineta y la verdad es que pues si lo combinas con el metro o algún otro transporte un carro un taxi o, o con un amigo que te lleve a, a algún lado que te acerque es la verdad es que te dura todo el día la batería y bueno este video estuvo complicado estuvo muy pesado ojalá les haya gustado dejen su manita arriba ya saben qué hacer si quieren participar por la impresora que estoy regalando, si no aquí les va apareciendo el video donde explico todo. Participen, son muy poquitos, es muy probable que tú te ganes esta impresora. Básicamente lo único que tienes que hacer es compartir, comentar, dar like y lo mismo en Twitter de todos los videos que he hecho que he hecho desde que hice el video de te regalo una impresora hasta el siguiente video que va a ser ya el video de la nueva impresora y así ya estás participando si ustedes quieren que siga regalando cosas en el canal pues participen compartan el video, comenten y digan, si sí, quiero que sigas regalando cosas Lo más importante es que lo vea más gente Si el propósito de estar regalando cosas no se cumple Pues voy a dejar de regalar cosas Obviamente que es hacer que el canal vuelva a girar Vuelva a obtener visitas Y bueno, yo soy Hian, Nos vemos en el próximo video